Que los Estados Unidos, que lamentablemente es una potencia imperial que gravita sobre la política dominicana, porque ellos ven estos países como una especie de colonia de ellos, donde ellos tienen inversiones y quieren tener control de la geopolítica por razones geoestratégicas. Y yo decía, por algo que después de esta llamada le voy a decir. Adelante, señor director. Buena. Bueno, se fue. Yo decía, miren, eh, eh, eh, siempre las cosas hay que tomarlas con signo, los gestos, los mensajes cifrados, que no son de manera abierta. Eh, eh, eh, la alta política, como dice Carlos Batista Mato, tiene muchas intríngulas que usted tiene que, como dicen, leer entre líneas, leer entre líneas, que resulta que cuando la actual embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana vino aquí a la República Dominicana y préstenle atención a esto. La primera dos visitas que esa señora hizo, la representante del gobierno norteamericano, Una eh, un poquito. <risa> esa señora a quien primero visitó como funcionario de gobierno fue a David Collado, el alcalde de Santo Domingo. Uh -huh. Primero que el presidente de la república, porque por eso que yo digo la alta política hay que verla con gesto leer entre líneas leer los mensajes cifrados y después de David Collado al primer político que ella visitó fue a Luis Abinader o sea ya el imperio estaba enviando un mensaje y yo siempre lo dije aquí en este programa digo señores Estados Unidos no quiere a Danilo ahí no lo quiere y va a luchar y va a hacer todo lo posible para que Danilo no se quede. Y le va a dañar todos los planes a Danilo y al PLD. Lo dije siempre. Lo que pasa es que hay gallo loquismo Y la gente fanatizada. No entienden eso. No entienden eso. Eh, ellos ponen. Porque ustedes ven que esa gente. Que van a las elecciones a votar. Eso es parte de un asunto. Aquí quienes ponen los presidentes. Solo poderes fáticos. Cuando usted ve que esos poderes fáticos se van. Ahí, si, si usted ve que los empresarios Que la iglesia católica Que el imperio norteamericano Apoyan a una gente Ese va a ser el presidente Y ellos ponen el pueblo a votar Por eso Porque ellos tienen los mecanismos Ellos tienen los medios de comunicación El control de los medios de comunicación principales Entonces ellos todos se unen Miren Cuando usted ve que Por ejemplo miren que incluso puede haber hasta preocupación de tantos empresarios que están integrando el gabinete de Luis Abinader. Hay mucho recargo empresarial, comenzando con la vicepresidenta de la República, que es una empresaria. El propio Luis Abinader es un empresario. El equipo económico está prácticamente integrado por empresarios. Ahí no hay dirigentes políticos prácticamente. Bueno, Miguel Seara Hatton. Y sobresale... Bueno, los de hoy que nombró, esos son dirigentes del PRM. Tanto Toñito Almonte es un dirigente del PRM, como Antoliano Peralta es un dirigente del PRM. Pero ese equipo económico, no, no, eso es. Entonces, ¿qué resulta? La mayoría de ese equipo económico, por pues, cierto, es de la UCA Madden y UCA Mayma. Entonces, oigan lo siguiente, esos poderes fácticos, por eso es muy difícil que el, un gobierno aquí, apoyado por esos poderes fácticos, pueda hacer cambios profundos. Profundo en el aspecto institucional, profundo en el aspecto de distribución de la riqueza, porque un empresario no se va a auto a destruir. Decía Lenin, las clases no se suicidan. Ninguna clase se va a suicidar. Bien, entonces, eh, hoy queda ratificado con esa llamada y felicitación de Mike Pompeo a Luis Abinader, que el imperio norteamericano no quería al PLD en el poder y que su candidato era Luis Abinader. Claramente establecido. Ahí no hay eh, como... Claro, hay que decir que el pueblo también asumió ante tanta inominia, ante tanta corrupción, ante tanto desafuero por parte del gobierno y del PLD, ante tanta diablura, el pueblo asumió la política del cambio. Y ciertamente había que salir de esa gente. Hasta tal punto que hoy, oigan esto señores, hay un lío en la Junta Electoral de Distrito que han hecho un desastre ahí. Siempre. Las la, la altas no cuadran. y le, eh, eh. Hay gente que le han quitado diputaciones, le han puesto a otro. Entonces, oigan esto. ¿Por qué ese grupo no puede seguir en el poder? Porque lo ha contaminado todo, lo ha dañado todo. Resulta que el hijo de una diputada del PLD, Cleo Sánchez, Cleotilde Sánchez, que yo la conocí, era regidora cuando yo trabajé en el ayuntamiento de la capital. Lo agarraron falsificando actas y él dijo que sí. Oigan esto, qué país este, qué porquería de país ha hecho el PLD. Y dijo que sí, que estaba en favor de su mamá, que aspira diputado, porque él lo tenía en la junta de distrito. Y la junta central electoral dice que no, que no lo va a someter ese tipo. Es un delincuente comprobado y agarrado eh, eh, eh, con la masa en la mano, como se dice. Y la Junta dice que no. Señores, y dicen que la gran estafa de estas elecciones fue el partido reformista, porque consiguió, con la alianza del PRM, cuatro senadurías apenas por 12 mil votos. Cuatro senadurías, al PRM, hoy PRM le ha ido mal con esas alianzas con el Partido Reformista. Oye, 12 mil votos aportó y consiguió, y el PRM le aportó 133 mil votos para cuatro senadurías. Claro, sacaron unos puntos y pico, y yo creo que ya este es el final de ese entelequia, de ese, de ese negocio de Quique antú Igual que el otro negocio de Miguel Vargas Maldonado, llamado PRD, eso se fue a la porra y no, no podía ser de otra manera, porque esos dos tipos son el negocio hecho gente en la política. Eso tienen dos entelequias para hacer negocio y bastante bien que le ha ido. Miren, yo vi lo que ese Miguel Vargas hizo en la cancillería, Ojalá, ojalá, el nuevo canciller no tapen eso y publiquen eso para que ustedes vean qué desastre. Cómo ese tipo aumentó la nómina para poner botellas en la cancillería que se supone que eso debe de ser algo sagrado la cancillería de un país. Y ese tipo, señores, aumentó de 40 millones a 300 millones. La nómina de la Cancillería, cuatro nóminas. La no triplicónina, nómina que tenían 18 gente, las metió en ciento y pico de gente cobrando en dólares. Miles de dólares. O sea, un país no se puede manejar así, señores. Un país no se puede manejar así. Y ese señor eh, lo está exigiendo Tomás Hernández Alberto, que es un dirigente de Centelequia que él dice que tiene constancia que de 400 millones de pesos que le entregaron al PRD de Miguel Vargas, él tiene constancia que se gastaron 100 millones y que 350 no se sabe qué lo hizo Miguel. Y sale hoy en acento.com, oigan esto, que la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral tienen archivado y guardado, Y han dado a conocer de 21 partidos políticos auditoría y la auditoría del PLD que manejó 3 mil millones de pesos que no cuadran, donde hay todas las irregularidades a y por haber y la tienen archivada. ¿Ustedes creen? O sea, miles de millones de pesos como si fueran hojas de, de, de una mata cualquiera, como que no tiene doliente. Tú sabes la cosa en medio de esta pandemia y de esta crisis económica que se avecina, ¿qué se pueden hacer con los millones que Miguel de despilfarró, con esos mil millones de PLD y los otros millones de los partidos políticos, porque la mayoría de las auditorías tienen irregularidades. Todita. Todita. De los partidos chiquitos, esos son otros negocito que este país debe de eliminar. Pero claro, el partidito que te sacan, doctor, Dos mil votos y quieren diputados y quieren de todo, y hay que meterlo en el tren gubernamental y darle cartera para que ellos metan un grupo de. Oye, este país no puede seguir así. Si queremos hablar de un real cambio de modelo. Si no, se lo llevó que lo trajo. Y más ahora que se va a sentir la crisis que va a haber aquí, óiganlo bien: entre desempleados que perdieron su empleo y, y, y trabajadores suspendidos. Vas a pasar del millón de personas. Usted se imagina esas personas desempleadas. Vámonos a la pausa y vamos a hablar un poco de salud con el doctor Peralta que ya está aquí. Adelante, señor director.